Baño. o es que ya no relicha, o es que le falta se va, o es que le aprieta la cita? fa pa ma ma ma en la sierra un mi eh, eh, empezó a creer oh, y yeah. eh, y en la sierra y en la sierra Memoria Cuando iba Terminando Dios se luce Es I'm you, you, Hasta luego. Gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que he disfrutado mucho. Y sobre todo con Agustín, que también le doy las gracias por haber contado conmigo. Él habló para que yo viniera. Ya me conocí aquí, pero él insistió, ven, va a venir, va a venir. Y él verdad, tenía muchas ganas y la verdad que... Hemos con ganas de más tiempo, pero vamos a dar lo siguiente para otra vez. Porque si yo lo canto todo hoy no puedo creerlo. ¡Vamos, vamos, a ver! vamos a ver. bueno, La verdad que os deseo mucha salud a todos, que nos vamos a ver pronto. Si Muchas gracias bien. a todos y gracias a mis amigos que han venido a verme también. De verdad, estoy muy emocionado porque es maravilloso estar aquí con ustedes. Qué ¿Qué I'm oh gonna Por España está girado y con el